you Buenas tardes con todos, bienvenidos a este primer taller ¿Cómo postular al programa de vida a la internacionalización PAI? Una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, prom Perú que es operada actualmente por el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Eh, los que ya nos han acompañado en las charlas informativas eh, ahí hemos abordado las bases del proceso de postulación a las dos modalidades de cofinanciamiento que ofrece el PAI para iniciar o incrementar sus exportaciones. El día de hoy vamos a dedicar esta sesión a explicar el formulario de postulación en el sistema en línea de ProInnovate. Y para ello me acompaña Diana Ramírez, ella es ejecutiva de proyectos de la unidad de monitoreo de ProInnovate, quien va a estar a cargo de explicar qué información va en cada campo del formulario de postulación. Bienvenida Diana, buenas tardes. Eh, gracias Vanessa, bueno. Nuevamente, buenas tardes a, a todos y agradeciendo también su, su participación y asistencia a este taller de formulación y, y presentación de sus iniciativas de, de internacionalización. A continuación voy a compartir la pantalla, para lo cual les pediría que por favor a través del de chat me hagan saber si eh, observan las diapositivas. Sí, podemos Perfecto. visualizar. Muchísimas gracias por, por la confirmación. Bien, entonces, eh, como les comentaba Vanessa al inicio y en, en la, bienvenida, la bienvenida del, del taller, eh, este taller es para poder presentar sus iniciativas ante el programa de apoyo a la internacionalización, que es un, es un programa eh, de eh, Mincetur y también de, de Prom Perú. Entonces, en esta sesión vamos a abordar el tema de formulación, eh, de postulación que eh, se realiza a través de, del sistema en línea de, de ProInnova. El PAI es el programa de apoyo a la internacionalización, es el primer programa de cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de internacionalización, impulsado por eh, Mincetur, también por, por Perú y operado en esta ya también tercera convocatoria por, por Innova. Cuando hablamos de eh, el PAI, hablamos de un concurso básicamente donde se otorgan eh, recursos no reembolsables, a aquellas entidades que son eh, finalmente beneficiarias pero de un proceso de, de evaluación y eh, reciben fondos para poder desarrollar iniciativas vinculadas con el incremento de sus exportaciones y también la visibilidad de, de MIPIMES peruanas en diferentes eh, mercados. El PAI eh, se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador, eh, en el cual, pues básicamente, como les indico, también se, se busca la promoción de exportaciones de empresas eh, peruanas. ¿Qué buscamos a través del PAI? Eh, poder cofinanciar proyectos eh, de las MIPIMES peruanas, orientadas a poder fortalecer, promover y acelerar su proceso de internacionalización y de igual manera su visibilidad eh, y posicionamiento en, en otros mercados. El PAI está dirigido a empresas exportadoras o también eh, con un potencial exportador, en especial eh, de las NIPIME que buscan concretar proyectos de, de internacionalización. Aquí, bueno, seguramente en los talleres eh, iniciales respecto a las, a las bases y las entidades elegibles, tener en cuenta que las asociaciones y cooperativas también son entidades elegibles para postular al, al PAI. Entonces eh, voy a hacer un, una breve mención a, a las dos eh, modalidades antes de empezar a explicarles el, el formulario como tal y para esta tercera convocatoria están habilitadas dos modalidades del PAI. La primera modalidad que es emprendimiento exportador, eh, que está orientado a empresas y también a cooperativas o asociaciones que no tienen experiencia exportadora. Es decir, no han realizado no han realizado eh, ninguna exportación a ningún mercado en ninguna eh, de las modalidades. Esto, de hecho, pues es parte de los requisitos de elegibilidad que también se revisan eh, con los documentos que ustedes apuntan a su postulación. Y también pues, se hace un cruce con base de datos eh, de Mincetur respecto a la parte de, de exportaciones. Cuando hablamos de la modalidad 1, básicamente lo que buscamos es poder eh, financiar iniciativas en las que se ha identificado que hay un potencial exportador que la empresa cuenta con un producto, ya sea bien o servicio, que tiene una demanda potencial en un mercado destino que, que se ha identificado. Eh, esta modalidad tiene una duración de, de 15 meses, para los cuales eh, se distribuyen en, en dos componentes: un primer componente que dura 3 meses y el segundo componente que dura eh, 12 meses. El cofinanciamiento para este tipo de iniciativas. Es de 70 mil eh, soles, que equivalen al 90% del total del proyecto. Es decir, y es parte también de lo que vamos a profundizar en el taller: si eh, ustedes están interesados en postular y presentar una iniciativa eh, cuyo tope máximo de financiamiento es de 70 mil, su contrapartida tiene que ser equivalente al 10%. En promedio, es decir, una contrapartida de 7,800. Y el monto total del proyecto será 77,800 bajo este ejemplo, respetando que el cofinanciamiento, es decir, el aporte que da Proinnovate, no puede superar el 90%. Y en el caso de la modalidad 2, que es potenciamiento de las exportaciones, esta eh, modalidad sí está dirigida a empresas, a bueno, cooperativas y asociaciones que han realizado Alguna actividad exportadora que se han enfrentado a ese eh, primer momento de llegar a un mercado, que han empezado a hacer exportaciones a mercados en particular, pero que eh, no son exportadoras regulares. Entonces, el objetivo de esta modalidad es ayudarlos en, en, esa, en ese proceso eh, de convertirse en exportadores recurrentes hacia, hacia los diferentes mercados. De igual manera tiene una duración de, de 15 meses y para esta modalidad el financiamiento es de hasta mil soles, eh, el aporte que, que estaría entregando Proinnovate como recurso no reembolsable y eh, la entidad solicitante en este caso debería presentar una contrapartida de mil soles, que equivale al, al 10% del, del monto total del proyecto. Entonces, eh, en el caso de la modalidad 1, recuerden, es la modalidad de emprendimiento exportador, en la cual se van a seleccionar empresas personas naturales con negocio que no tienen experiencia exportadora. Y en esto sí hacemos eh, hincapié en el sentido de que se va a corroborar que no exista ninguna experiencia previa en, en exportación. Y eh, que con este acompañamiento ustedes identifiquen que efectivamente tienen un producto con un potencial exportador y que pueden llevarlo a un, a un mercado internacional. ¿Qué buscamos con emprendimiento exportador, con esta modalidad? Poder apoyar a las empresas peruanas en el proceso de conseguir sus primeras exportaciones y con esto mejorar también su competitividad, su diversificación también de cartera de clientes, eh, que este acompañamiento les signifique una minimización de, de los riesgos y también que se puedan obten, optimizar eh, capacidades y en este proceso pues igual de, de transferencia que hay con eh, tanto el tutor exportador como el gestor comercial. La empresa también y bueno, los, eh, el equipo técnico de la empresa vaya adquiriendo herramientas y, y capacidades vinculadas con el comercio exterior. nuevamente les recuerdo que el cofinanciamiento máximo de este tipo de modalidad es mil soles. Y en el caso de potenciamiento de exportaciones, está de igual manera eh, dirigido a empresas o personas naturales con negocio que no son exportadores eh, regulares, pero que han registrado por lo menos una exportación. Y con esta modalidad lo que buscamos es convertir a estas empresas en exportadoras eh, regulares. Y solo para hacer eh, hincapié en, en el monto de financiamiento, eh, el aporte correspondiente a Proinnovate es hasta 90 mil 90, eh, soles. Y ahora entonces eh, vamos a pasar ya a la parte vinculada con la formulación de, del proyecto y cómo se debe presentar su iniciativa. A través del, del sistema en línea. Eh, para esto, eh, hay una página en la cual ustedes eh, pueden ingresar sus postulaciones. Eh, la página es www.py.p, en la cual van a encontrar eh, esta vista general donde están habilitadas las dos modalidades de participación. En este caso, eh, recordarles que para esta tercera convocatoria se habilitado la modalidad 1 y la modalidad 2. Entonces, eh, cuando ustedes ya hayan identificado a qué modalidad deben postular, deben seleccionar en esta página aquella a la que corresponda su iniciativa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ustedes seleccionan eh, su iniciativa o ya tienen claro eh, el tipo de modalidad a la cual debe postular, ingresan dando clic en, en la opción de postula ahora y eh, sí pues reiterarles que es importante sobre todo para esta eh, etapa de, de presentación y de formulación que tengan muy claras eh, las bases, el tema también de los gastos elegibles, de los gastos no elegibles, la conformación del equipo técnico y que tengan esta información eh, organizada en, eh, de la manera en la que ustedes eh, lo, lo consideren pertinente eh, para que se agilice también el proceso de, de postulación. Entonces, tengan en cuenta si ustedes han identificado que su modalidad de participación es emprendimiento exportador, seleccionan esta opción o si aplican para potenciamiento de exportaciones, seleccionan eh, la otra eh, modalidad. Luego de esto, eh, les va a aparecer o eh, este, este clic los va a dirigir a nuestro sistema en línea, eh, para lo cual eh, si ustedes no cuentan con acceso, deben registrarse y en caso ya tengan un usuario creado, les va a pedir el correo electrónico y la contraseña. Si por alguna razón han olvidado su contraseña, pueden también util, utilizar la, la opción de recordar, bueno, en este caso olvidó su contraseña y el sistema les va a enviar o bueno, les va a solicitar una información adicional y con esto se va a reiniciar la contraseña para que puedan ingresar al, al sistema en línea. En caso no lo tengan, eh, realizan el proceso de registro y ya con el registro, teniendo su correo electrónico y la contraseña van a poder acceder al sistema en línea. Es importante que tengan en cuenta la fecha de cierre, también de, de presentación de las iniciativas, y que todas las iniciativas deben ser presentadas a través del sistema en línea. ¿Sí? Entonces, eh, cuando damos opción en registrarse ahora, el sistema lo que nos va a pedir eh, son unos datos básicos, eh, como el DNI, se procede pues a llenar esta, esta información, eh, se indica el correo electrónico, la contraseña y bueno, hay, hay una información respecto a cómo ustedes tienen información de, de Proinnovate, cómo conocieron Proinnovate y eh, una fecha estimada en la que han escuchado de, de, de Proinnovate. Luego envían el registro y al correo que ustedes han eh, seleccionado les van, y bueno, que también han indicado en, en su formulario de registro, les va a llegar este correo de webmaster, webmaster.innovateperu.gov.p indicando eh, un botón para que puedan activar la, la cuenta. Una vez les llega este correo, ustedes activan la cuenta y eh, posterior a ello, ya el, el sistema les indica que su cuenta ha sido activada. Una vez ustedes tienen su cuenta activada, proceden a loguearse en, este, en, este, en esta ventana de, de registro y luego eh, les va a aparecer eh, la opción para poder crear su postulación. Entonces, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es este menú desplegable eh, que, en el cual pues deben dar, dar clic y luego... Seleccionar la opción Mis Proyectos. En caso de ustedes eh, anteriormente hayan realizado alguna postulación a otro de los concursos de, de Pro Innova, te les va a aparecer acá listada. Y en caso de no haber realizado una postulación a, a otro tipo de concurso, eh, deben eh, seleccionar eh, la opción de crear eh, nuevo. Si ¿Sí? esta opción de crear nuevo es para que puedan iniciar con eh, la elaboración de su, de su formulario de postulación para, para el PAE. Entonces, eh, siguiendo estos pasos, nuestro tercer paso es crear una nueva postulación y en crear nueva postulación, aquí también recordarles que deben seleccionar la modalidad a la cual ustedes postulan, obviamente y asegurándose de que cumplan con los requisitos exigidos por bases. Si soy una empresa, una cooperativa o asociación que no ha realizado ninguna exportación, que no tiene experiencia en exportaciones, pero que tiene un producto, sea bien o servicio, con un potencial exportador que ya de alguna manera se ha podido eh, validar eh, o que también en función a su experiencia comercial, han empezado a recibir un, un interés de, de clientes en el extranjero, entonces, la modalidad que corresponde es emprendimiento exportador. Si soy una empresa o una cooperativa o una asociación que ha tenido por lo menos una exportación y que tiene una experiencia incipiente o también muy, muy inicial en temas de, de exportaciones, aplicaré a la modalidad 2, que es potenciamiento de las exportaciones. Entonces, eh, esto... Eh, para, para explicarles que en este momento, al que, al que ustedes lleguen en el sistema a esta ventana, aquí también es importante que tengan clara la modalidad a la cual van a postular. Para fines prácticos, este, este taller pues, lo vamos a enfocar eh, a la modalidad 1, que es emprendimiento exportador, y solamente pues, hago la salvedad que para la modalidad 2, en potenciamiento de las exportaciones, como se debe tener una experiencia previa de al menos un año en exportaciones, en el formulario se les va a pedir que ingresen eh, la información y el registro eh, DAM de sus exportaciones. ¿no? Entonces, en el caso del de, eh, formulario de emprendimiento exportador, esta sección o esta subsección de, de exportaciones no va a estar habilitada, dado que el requisito es que no tengan exportaciones. Entonces, se selecciona la modalidad y luego de esto aparecen un botón también de, de chequeo y de validación donde ustedes deben indicar si quiero postular y asegúrense que haya sido la modalidad correcta para, para la postulación. Si hubo un error y bueno, por, por algún tema en particular... No, no corresponde la, la modalidad, pues se, se tendría que hacer la, la modificación correspondiente. Entonces, antes de dar clic en si quiero postular, validen que si somos modalidad 1 o estamos postulando para modalidad 1, que sea emprendimiento exportador, y si se está postulando para modalidad 2, que en el, en la modalidad sea potenciamiento de las exportaciones. Y luego entonces eh, vamos a estar... En este eh, formulario, nuevamente, todas las iniciativas, todos los proyectos, todas las postulaciones se presentan a través de, del sistema en línea. Eh, si les parece, yo, yo voy a ir avanzando en la, en la explicación y eh, Vanessa, me confirmas también si, si puedo ir respondiendo preguntas en simultáneo o si al finalizar la, la explicación eh, damos respuesta a las consultas que puedan tener. Eh, si, si te parece mejor la dinámica de responder consultas en simultáneo podemos hacerlo así, hay un par de consultas ya en sí, el chat perfecto. respecto precisamente a las modalidades antes de empezar al formulario uh -huh. listo, entonces eh, voy a voy a revisar las consultas que tenemos por ahora en el chat y también eh, hay una consulta, alguien creo que tenía la mano eh, levantada Así que voy a hacer un barrio del chat y luego eh, la persona, no sé si hay alguna persona, eh, Jocelyn Calderón tiene una consulta, entonces voy a hacer un barrio en el chat y luego Jocelyn ya doy paso a, a la consulta. Sí, en eh, ese caso, Diana, pues perdóname, en ese caso sí, siempre la recomendación es que lo puedan dejar en el chat para dar oportunidad ah, okay. a más personas a formular sus preguntas. Listo, entonces eh, Jocelyn, para, para poder. Dar atención a la consulta, por favor, si la registras en el chat para poder leerla. Eh, bueno, la consulta de Lisbeth eh, es respecto a... En nuestro caso sí hemos tenido algunas exportaciones, pero ahora tenemos nuestro producto, no joyería, sino vestimenta. ¿Hay alguna diferencia o no aplicamos? En este caso, Lisbeth, ustedes tienen ya registradas exportaciones, bueno, en una partida arancelaria, cuenta como experiencia exportando a pesar de que sea otra, otra partida, otro producto, entonces en este caso la modalidad de, de, la modalidad de postulación a la que ustedes deberían aplicar es eh, la modalidad 2, ¿sí? Porque igual al hacer el cruce de información con INSETUR nos va a aparecer registrar estas, estas exportaciones que ustedes ya tienen en la partida de, de joyería. ¿De acuerdo? Eh, Carla eh, nos consulta eh, empresas que vienen exportando desde el 2019, pero a uno o a dos clientes, eh, pero que desean presentar un proyecto para incrementar producción y poder llegar a más clientes no tendría una opción. Recuerden que el objetivo del PAI es poder eh, promover las exportaciones de MIPIMES peruanas. En ese sentido, Carla, en la formulación lo que se tiene que dejar ver es cómo esa iniciativa que ustedes están presentando les permite llegar a más, a más clientes. ¿no? El PAI dentro de los gastos elegibles financia toda la parte de prospección de mercados, viajes que se tengan que hacer a, a los mercados. En el caso de la modalidad 1, la participación como asistentes o bueno visitantes a ferias, en el caso de la modalidad 2, el financiamiento para que puedan eh, participar en ferias como, como expositores, también el desarrollo de herramientas eh, comerciales, eh, plataformas, e-commerce, página web, eh, sesiones de foto, videos corporativos. Entonces, esa es eh, el, la intención también de, del PAR. ¿no? respecto a la consulta que hacen, en efecto, pues lo que se busca con esas postulaciones y con sus iniciativas y el planteamiento que se hace, es validar que hay una oportunidad en ese mercado y que también hay una cartera de clientes eh, potenciales para atender. Eh, Podrían dar el enlace en el chat, eh, bueno, en, en el caso de, del enlace, eh, para poder postular, en unos segundos se los estaríamos eh, compartiendo. Y eh, respecto a la, a la información, bueno, la información del taller también ustedes la pueden consultar eh, de manera recurrente en, en la página, en el perfil de, de Proinnovate en Facebook. Aquí va a quedar registrada la grabación de, del taller. Eh, también les hemos compartido el link para que puedan acceder a las bases. Y, bueno, también a, a la solicitud que hacían del link para la postulación, también está nuevamente el, el link para que puedan postular. Eh, Jocelyn eh, consulta respecto a servicios logísticos integrales, es decir, operadores eh, logísticos. Eh, en este caso, eh, tengan en cuenta que deben revisar las bases respecto a, al, al tipo de producto o servicio que es elegible para, para, este, para este concurso. Uh -huh. eh, Listo. Eh, y tener en cuenta no si como operador logístico o con este servicio que ustedes van a, a, a presentar dentro de la postulación no han realizado ninguna exportación o no se tiene registrada ninguna exportación de este servicio. Corresponderá a la modalidad 1. Eh, Luego hay una consulta respecto a, al, al usuario. Eh, si es que en 2021 ya tenían ustedes un usuario para postular, eh, para este 2023 debo crearme otro nuevo usuario, pueden seguir usando el, el mismo portal. Bueno, lo importante es que para esta postulación, el usuario con el que vayan ustedes a postular esté vinculado con la empresa cooperativa o también asociación que va a hacer eh, presentación de, de su iniciativa. Eh, respecto a los criterios de selección, Valentín, en las bases están cuáles son los criterios y eh, la ponderación y el puntaje que se dan a los criterios definidos para la evaluación de las, de las iniciativas. ¿Listo? Entonces... Eh, el tema también del monto mínimo de ventas, cuál es el monto mínimo de ventas y el monto máximo para ambas modalidades está también señalado en las, en las bases. ¿Listo? Entonces, eh, nuevamente reiterarles que en las bases está la precisión del tipo de iniciativa, eh, a la que se puede postular. no Se puede postular tanto para productos como para servicios siempre y cuando se, demu se demuestre que en el caso de la modalidad 1 este producto o servicio tenga un potencial eh, mercado y en el caso de la modalidad 2 de potenciamiento de las exportaciones una iniciativa que permita entender cómo la intervención del PAI le va a ayudar a esta empresa a poder tener una mayor presencia en el mercado al que posiblemente ya ustedes han, han exportado, ¿no? Eh, hemos realizado exportaciones este año a Francia y España, pero tenemos menos de 18 meses. En este caso, eh, por bases, deben tener en cuenta la, el tiempo mínimo que se solicita para poder eh, considerar las, las exportaciones, ¿no? Y bueno, nuevamente se ha compartido las, las, las bases. El concurso está dirigido para empresas, para personas naturales, con negocio, para asociaciones y cooperativas cuyos estatutos precisan que tienen un fin eh, productivo. ¿Listo? Entonces voy a continuar con el, el formulario de, de postulación. Eh, voy a explicar las secciones que integran el, el formulario de postulación y luego eh, ya empezaría a hacer lectura nuevamente a las, a las consultas. entonces En el caso de la sección A están los datos del, del proyecto de, de internacionalización. Acá se debe precisar si es una participación grupal o individual. En el caso que sea grupal, tengan en cuenta que todos los todas las, eh, miembros que integren esta participación Deben, asegur deben asegurarse de que de manera individual cumplen con todos los requisitos y con eh, lo que señalan las bases en cuanto a la elegibilidad. Si es una participación individual, precisan ustedes que en este caso es eh, individual. El título del proyecto es un título que refleje el qué tienen ustedes con esta iniciativa de internacionalización. Eh, si eh, se trata, por ejemplo, de, de la modalidad 1, eh, pueden ustedes mencionar lo importante en el caso del título, tanto bueno para ambas modalidades, es que mencione el producto eh, y también el mercado al cual se, se estarían eh, dirigiendo. ¿no? Eh, luego, la actividad económica en la que se aplica eh, para, para el proyecto. Entonces voy a, eh, voy a, a continuar eh, haciendo el recorrido por todo el formulario de, de postulación y una vez ustedes seleccionan la opción de si quiero postular, eh, les va a solicitar que indiquen el RUC para poder eh, crear la, la postulación. Indican ustedes el RUC, eh, dan opción en, en este eh, botón de continuar y aquí nuevamente les pide un, eh, una confirmación, ¿no? En la que tienen que señalar si desean postular el concurso. Y en este caso, el RUC, deben ustedes indicar el RUC de la entidad solicitante y dar clic en el botón continuar y luego seleccionar la opción sí para poder iniciar el llenado del formulario. Entonces, eh, van a ver que una vez ustedes han indicaba el RUC y han confirmado su postulación. En la parte superior de la ficha de postulación, del formulario de postulación, les va a aparecer el, el nivel de avance y eh, las cuatro secciones habilitadas para poder presentar su, su iniciativa. Entonces, cuando ustedes quieran completar la información de cada uno de los campos, deben eh, seleccionar el botón del, del lápiz verde para poder ingresar la, la información. Entonces se da clic en ese botón verde y se habilita, el, se habilita el campo para que ustedes puedan ingresar la respuesta a cada pregunta. Entonces, en el caso de el, eh, la participación grupal o e individual, acá, como les digo, se precisa qué tipo de participación es. Luego tenemos el Título del proyecto, no olviden siempre dar en, eh, grabar cada vez que ustedes ingresen información en, en cada uno de los campos y también la cantidad de caracteres restantes que, que les permite el sistema para que ingresen eh, información. También eh, en cada campo les va a aparecer esta notificación o esta campana donde se les dan pautas también de la información que ustedes deben consignar en cada uno de los campos. Entonces, eh, siempre recuerden que deben, deben dar clic en el botón eh, grabar cada vez que completan información. Y con esto el sistema va a ir almacenando de manera automática la información que ustedes han registrado. Eh, la primera parte eh, es la ficha eh, de la empresa eh, dentro de la sección A. Y aquí se deben registrar todos los datos requeridos de la empresa o la entidad solicitante y también los datos del representante legal de, de la empresa. Entonces acá se indica tipo de entidad solicitante, el tamaño de la empresa, el nombre de la entidad solicitante, la dirección, eh, el RUC, la fecha de constitución, el código de identificación de, de la actividad eh, económica, cuándo se iniciaron actividades, el teléfono, Correo electrónico, eh, bueno, y información referente a, a la entidad solicitante, y luego hay eh, un campo para registrar la información del representante eh, legal. En caso sea una iniciativa grupal, se deben registrar todos los datos eh, requeridos de las entidades que forman parte del proyecto eh, en caso pues sea una, una iniciativa grupal. Si es una iniciativa individual, este campo no no aplicaría. Luego tenemos la sección de Recurso Humano para el proyecto. Eh, en este caso, eh, en primer lugar, se registran los datos del coordinador general del proyecto y del recurso humano que la entidad solicitante eh, va a tener eh, designado como equipo técnico para poder ejecutar el, el proyecto. En el caso de los eh, CVs, es importante que tengan en cuenta que el CV que se debe adjuntar tanto del coordinador general como del equipo técnico debe ser en el formato que está en las bases eh, en uno de sus, de sus anexos. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta que el CV eh, se requiere que esté en este, en este formato y que esté debidamente eh, documentado para poder acreditar la, la experiencia eh, del equipo técnico que debe integrar la iniciativa. En las bases de ambas eh, modalidades se precisa el equipo técnico mínimo requerido para poder desarrollar la, la iniciativa y estos perfiles son los que se tienen que consignar eh, para poder presentar su, su iniciativa. Eh, se incluyen los datos del coordinador general del proyecto, eh, también el equipo técnico asignado y los datos del coordinador administrativo del proyecto. En el caso del coordinador administrativo del proyecto, eh, aquí precisar que es posible, como ven ustedes en, en, en uno de los campos, es posible que el coordinador general del proyecto también ejerza el rol de coordinador administrativo o que una persona del equipo técnico asuma también el rol de, de coordinador administrativo. Eh, para, para los eh, perfiles y también para los integrantes del equipo técnico, se va a solicitar el CV en el anexo 6 de, de las bases y también la declaración eh, jurada para poder presentar la, la iniciativa. Eh, luego tienen que indicarse eh, los datos eh, referidos a los accionistas y bueno a los socios de la entidad solicitante eh, también información respecto al recurso humano de la entidad solicitante el promedio anual de empleados en planilla el promedio anual de contratación número de mujeres número también de hombres el número total eh, y aquellas certificaciones con las que cuenta el eh, la empresa, la cooperativa o la asociación, que en efecto, eh, según bases, también es eh, requisito para aquellas que están, sobre todo en el rubro de alimentos, que se aseguren eh, de postular con eh, certificaciones que sean, eh, en algunos casos, requisitos obligatorios para, para el mercado. En el caso del PAI, eh, sí también precisarles que Dentro de sus iniciativas, ustedes identifican que hay una certificación que les puede abrir puertas, pero que no resulta eh, siendo, bueno, también puede ser una, una certificación eh, obligatoria, el PAI cubre eh, la obtención de esta certificación siempre y cuando sean certificaciones que se vayan a obtener por primera vez. Las renovaciones de certificación, por darles un, un ejemplo de comercio justo, o una Global Gap, o una DRC, si es renovación no puede ser financiada a través del PAE. Pero si se trata de una certificación, por primera vez esta sí puede ser considerada dentro de las actividades a desarrollar dentro del, del proyecto. Y, eh, y en caso pues ustedes cuenten con estas certificaciones, ingresan la, la información correspondiente y los sustentos para poder validar usted, para poder validar que cuentan con, con esa certificación. Luego eh, tenemos eh, los datos económicos de, de la empresa. Aquí eh, se deben consignar las ventas anuales del 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. También eh, hay una opción. En la postulación, para que ustedes precisen, si sí desean que el 2020 eh, sea tomado dentro de, de la evaluación de datos económicos o si en este caso desean que este año no, no se considere. Eh, también hay un campo en el que ustedes deben indicar si previamente han recibido algún tipo de recurso por parte de, de Proinnovate en los últimos tres años. Eh, o de otros organismos que brinden también recursos no reembolsables en los últimos cinco años. En caso de que ustedes acá indiquen que sí, deben eh, precisar eh, la información respecto a cuál fue la entidad que les otorgó el financiamiento, el monto, el, el objetivo y el año en el cual recibieron el, el financiamiento. En el punto A10 de la sección A, deben ustedes cargar eh, la lista de chequeos de requisitos de acreditación legal. Recuerden que todas las postulaciones pasan por diferentes etapas. Una primera etapa es la acreditación legal, donde deben ustedes, en función también a las indicaciones y detalle que están las bases, presentar eh, la información requerida para poder validar eh, y acreditar los requisitos, el cumplimiento de requisitos eh, legales. Para la evaluación, en caso de la modalidad 1, para la evaluación de la iniciativa de internacionalización, las empresas deben declarar ventas de los últimos cuatro años, en caso lo, lo tengan, eh, y también, como les decía, precisar si sí desean que se tomen en cuenta los resultados del 2020. Eh, las empresas que a la fecha del envío de la propuesta eh, no se encuentran dentro del cronograma de vencimiento para la declaración, jurada anual del impuesto a la renta, eh, pueden presentar la declaración del 2021. ¿no? Esto es en caso por calendario no les corresponda, pero bueno, creería ya también por la fecha que, que todos ya cuentan con su declaración de impuesto a la renta de, del ejercicio 2022. Eh, y eh, recuerden, cada campo que ustedes ingresan, dar en la opción grabar para que la información también se, se guarde automáticamente. Luego tenemos eh, datos eh, económicos, es el mismo en este caso para la modalidad 2, eh, pero aquí como les comentaba hacia el inicio del taller, la diferencia del formulario de postulación para la modalidad 1 y la modalidad 2 es que en el caso de la modalidad 2, se eh, indican, eh, bueno, se deben consignar los montos de exportación DAM eh, en dólares para el año 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. Eh, igual, en este caso, precisar el tema de, de los resultados del 2020. Deben adjuntar el sustento de sus exportaciones y aquí también hay información de cómo pueden descargar ustedes el reporte DAM para que puedan ingresar esa información y que al momento de hacer la evaluación se pueda contrastar los montos que ustedes han indicado con eh, también el, el sustento de, de las exportaciones. Eh, si es que hay otras modalidades de exportaciones como envío rápido, eh, también deben consignar ustedes esta, esta información. Y en el caso de servicios, este es el campo en el que van a consignar ustedes la experiencia en, en caso postulen para la modalidad 2, la experiencia en exportaciones eh, de servicios. ¿De acuerdo? Luego, entonces, eh, tenemos eh, estos, estas otras subsecciones de la sección A, donde eh, se debe cargar la lista. Eh, los documentos que permitan la acreditación legal de, de las iniciativas. Estos documentos son eh, la lista de chequeos de requisitos de acreditación legal, que es un documento que, que debe ser eh, firmado y en el que deben ustedes también eh, indicar básicamente con un cheque o con una X el cumplimiento de estos requisitos. no Si se está postulando, se entiende que todos los eh, requisitos a nivel de, de chequeo legal los cumple eh, este está en el anexo 2 de las bases, también se requiere la ficha RUC de la empresa la ficha de constitución de la empresa, el último reporte crediticio una carta de presentación de la empresa a la convocatoria este, este formato de carta lo van a encontrar en el anexo 7 de las bases la declaración jurada anual del impuesto a la renta y el reporte tributario de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Eh, promesa formal de consorcio en caso ustedes estén eh, participando bajo una iniciativa eh, grupal y eh, también deben ustedes consignar el eh, test exportador de PROMPERÚ con una antigüedad no mayor a tres meses. Eh, este test exportador deben realizarlo y es un documento que también se debe apuntar dentro eh, de eh, este numeral A.10 que es la lista de chequeo de requisitos de acreditación legal. Eh, aquí en el a A10.1 corresponde... Voy a señalarlo acá. En el... En el A.10.1 corresponde que ustedes suban este primer requisito y así, ¿no? Cada, cada requisito va a tener su campo para que ustedes puedan ingresar la, la información eh, solicitada. ¿Listo? Eh, y luego de que ingresan esta información, eh, con esto ya se culminaría la sección A y corresponde ahora eh, completar la información correspondiente a la sección B. En la sección B... Eh, ustedes van a consignar la información respecto al perfil de la empresa en el caso del B.1.1 eh, es una breve reseña de los hitos y éxitos que ha conseguido la empresa en cuanto a, a la gestión, a la diversificación del producto mercado, a reconocimientos y premios si se trata por ejemplo de emprendimiento exportador a este posible acercamiento o identificación eh, del de potencial que, que pueda tener su producto o su servicio para ser eh, exportado. Luego en el B.1.2 deben ustedes eh, presentar un, un FODA eh, de la empresa, pero este FODA vinculado con su iniciativa de internacionalización y también con el mercado. Entonces, si sí, por ejemplo, han seleccionado el mercado de Estados Unidos, presentar por, eh, oportunidades que pueda significar este mercado en cuanto al consumo o, digamos, a las tendencias, al crecimiento eh, potencial que pueda tener este mercado. Por el lado de amenazas, tener en cuenta amenazas respecto a la parte productiva, a la competencia eh, también que pueda eh, existir en este mercado y que pueda ser más complejo el desarrollo de la iniciativa. Y por el lado de fortalezas y debilidades, pues son con vista más a la empresa, ¿no? Por lo tanto, en este caso, eh, se debe hacer un listado tanto de factores eh, internos como de factores eh, externos, ¿no? Eh, y eh, en el caso de, de, del numeral B punto 1.3, punto este aplica eh, para las iniciativas grupales donde pues debe quedar claro de qué manera sea una sinergia entre los, los participantes. Luego eh, hay una sección, eh, una subsección, perdón, dentro de la sección B que es la B.2 donde ustedes deben describir el producto exportable, ya sea bien o servicio. Eh, se pide pues en este caso para las eh, iniciativas de postulación que sean bastante concretos y precisos en la, en la información, eh, que en las características del bien o servicio ustedes puedan indicar cuáles son esos atributos eh, diferenciadores, eh, la presentación también en el siguiente punto que indiquen ustedes la presentación del bien o servicio, eh, la capacidad productiva eh, instalada que tenga la empresa. Eh, también pues el porcentaje de utilización de esta capacidad instalada. Eh, también eh, en el caso del, del Incoterm, que Incoterm en términos generales para el caso de la modalidad 2, para digamos, estas experiencias previas, eh, utiliza normalmente y el, para el caso de la modalidad 1, entendiendo pues, también el mercado, cuál es ese Incoterm que, que planean utilizar para su, para su iniciativa. Eh, también la partida arancelaria, en caso aplique precisar esta partida arancelaria y eh, adjuntar la ficha técnica del producto o servicio más representativo que ustedes en efecto hayan identificado que tiene un, un potencial en, en el mercado. Luego de esto eh, se debe presentar el modelo de negocio y acá el modelo de negocio a presentar es un modelo de negocio orientado propiamente a la iniciativa de internacionalización. Entonces, eh, si ustedes ven los campos que se tienen que completar eh, dentro de, de esta subsección B.3, B. que es el modelo de negocio, es el modelo eh, Canvas desagregado en la propuesta de valor y ventaja competitiva. Acá cuando ustedes dan opción en el lápiz, nuevamente eh, les va a aparecer el campo para que registren la información, la cantidad de caracteres que pueden ingresar pero adicional eh, van a encontrar ustedes nuevamente esta campaña de información o de notificación donde se les da información respecto a qué es lo que deben consignar en cada uno de estos campos. Entonces, si estoy presentando una iniciativa de internacionalización eh, aquí en, por darles un ejemplo en la propuesta de valor tengo que mencionar eh, de qué se trata el producto, eh, ya sea bien o servicio, también cuáles son esos atributos diferenciadores, qué es aquello que me va a permitir eh, estar en una posición más competitiva con respecto a otras empresas que ya están en ese mercado con un producto eh, similar eh, y eh, de qué manera pues este producto atiende a una necesidad particular identificada en el, en el mercado. En el caso de los clientes, eh, son clientes, recuerden este modelo de negocio es pensando no necesariamente en el modelo actual que tenga la empresa, sino en, en, en esta iniciativa de internacionalización. Entonces, si ustedes han identificado que este producto está orientado a un segmento B2B de empresa a empresa, entonces acá es oportunidad para que en clientes ustedes expliquen a qué tipo de empresa se dirigen. Eh, si sí, también está orientado en, en, en un segmento B2C al consumidor, a qué tipo de consumidor atienden, cuál es la característica de este consumidor eh, luego en canales de comercialización o distribución, también hacer precisión a cómo se encargan ustedes de distribuir este producto en el mercado eh, qué digamos experiencia hay respecto a, a los canales que puedan utilizar eh, luego indicar los ingresos eh, aquí digamos respecto a, a la iniciativa precisar ese porcentaje de ingresos que, que tiene la, la empresa eh, también actividades claves que se tengan que considerar dentro de la iniciativa de internacionalización recursos claves socios claves y su estructura de costos, no si sí se pide que en la parte de ingresos y estructura de costos puedan ustedes hacer una eh, distribución tanto de ingresos, es decir, que puedan ustedes indicar en función a su estructura de ingresos cuáles son aquellos productos que representan una mayor cantidad de ingresos para, para la empresa, los medios de pago que, que se utilizan. Y en el caso de la estructura de costos, también entender eh, cómo está constituido el, el costo de la empresa, no en cuanto, por ejemplo, materia prima, eh, costos directos, costos indirectos, la parte de manufactura o de producción, los costos logísticos eh, y, bueno, costos también fijos o, o algunos costos adicionales que ustedes quieran precisar dentro de, de la estructura de costos. Eh, recuerden que cada, cada pregunta o cada uno de estos cuadrantes eh, o campos que deben ustedes eh, rellenar, tiene opción a que puedan validar también información complementaria que es una información básicamente de guía de lo que se debe consignar en, en cada campo. Luego en, en la sección C, la sección C, eh, si quieren verla en términos prácticos, es una sesión, eh, perdón, es una sección orientada básicamente a eh, la iniciativa de intervención o también la iniciativa de internacionalización. Entonces acá debemos indicar cuál es el título de la iniciativa, la duración de la iniciativa en meses, recuerden que la duración de la iniciativa eh, es de 15 meses que se en tanto en el componente 1 para 3 meses y el componente 2 con una duración de 12 meses en el cual se va a ejecutar el plan de internacionalización que se construye durante el componente 1 con la ayuda de un especialista, que es el tutor exportador, que es un especialista en mercados, en sectores, también eh, particularmente con conocimientos muy avanzados en temas de comercio exterior, de oportunidades comerciales, eh, y en este caso el componente 2, que es 12 meses, implica poder llevar a cabo ese, ese plan que se ha construido durante el componente 1. Eh, indicar cuáles son eh, los eh, sectores, el sector económico, precisar el bien o servicio y el mercado destino de explotación. Acá también eh, indicarles que el mercado destino o que esta iniciativa de intervención debe responder a un mercado. sí Entonces deben ustedes ser eh, muy precisos en función a la experiencia previa y también a la oportunidad que han identificado en precisar cuál es el mercado, al cual, eh, el mercado al cual ustedes van a dirigir la, la iniciativa de, de internacionalización. Y nuevamente, en el caso del, del título, eh, sí recordarles que es importante que en el título se aseguren de que esté incluido el producto, en algunos casos también algunos incluyen la presentación o pues el atributo diferenciador eh, y el mercado al cual se, se están eh, dirigiendo. Luego, tienen que plantear ustedes, eh, digamos, por decirlo, como un, un, un marco eh, del, del proyecto en, en términos del de objetivo de internacionalización y los objetivos específicos. Entonces, en esta parte ustedes deben ingresar objetivos generales. Eh, en este caso, se, se recomienda que sea un solo objetivo general. y eh, dos a tres objetivos específicos. Entonces, eh, para darles un ejemplo, en el caso del objetivo general, eh, la reacción puede, eh, o se sugiere que la reacción sea una reacción de un objetivo bajo la lógica de un objetivo inteligente o un objetivo SMART, que sea específico, que sea medible, eh, que sea alcanzable, eh, que sea realizable y que tenga pues un, un tiempo de, de ejecución. Entonces, eh, puede ser algo como lograr exportaciones de indican el monto del producto tal eh, para el mercado de, precisan el mercado, durante la ejecución del proyecto PAR. ¿Sí? Esto como para darles alguna eh, narrativa o forma en la que ustedes puedan eh, describir su objetivo general. En el caso de los objetivos específicos, eh, tengan en cuenta qué es lo que persigue y qué es lo que espera el PAI eh, en el caso de, de todas las iniciativas. Un objetivo específico puede estar orientado a incrementar la cartera de clientes. Otro objetivo específico puede estar orientado al, al posicionar o, digamos, al realizar actividades de promoción comercial en el mercado de destino. Eh, otro objetivo específico puede estar vinculado con... Eh, la mejora de la propuesta de valor que ustedes quieran hacer respecto a, a su iniciativa, entiéndase por certificaciones o, o algunas adaptaciones de producto que respondan de mejor manera al, al mercado que han seleccionado. Luego, en el caso de C.3, es para iniciativas grupales, de no ser una iniciativa grupal, este campo no se debe eh, incluir. Luego en el perfil de negocio de exportación propuesto, en la idea de negocio, acá es donde debe quedar claro qué es lo que ustedes están identificando como oportunidad para exportar en ese mercado. Entonces acá se sugiere que tengan a la mano información respecto a tendencias, tamaño del mercado, eh, qué oportunidades puede significar que la empresa tenga una mayor presencia en, en ese mercado, eh, luego también indiquen cuál es la viabilidad y el potencial de, de internacionalizar el producto. Esto con miras a que después del PAI, nosotros podamos igual garantizar que ustedes continuarán en el mercado y que hay eh, una oportunidad y una demanda potencial que justifica la sostenibilidad también de, de la iniciativa. En la subsección C.5 se debe presentar el, el mercado eh, donde ustedes acá. Eh, pueden aplicar algunas herramientas antes, digamos, de hacer la, la postulación para poder filtrar mercados y seleccionar aquel mercado que represente un, un mayor potencial. Entonces, eh, en esta parte de objetivos y justificación, que es la C.5.1, deben ustedes indicar, ¿no? Se ha seleccionado, nuevamente volviendo al caso de, no sé, eh, Estados Unidos como mercado que han seleccionado ustedes este mercado, dado que hay una oportunidad eh, para atender a este tipo de segmento de clientes, con este tipo de producto, que su producto tiene un potencial exportador y hace de alguna manera eh, match con, con esa necesidad particular que, que tiene el, el mercado de Estados Unidos para, para ese segmento. Aquí también pueden agregar información relevante respecto a digamos, eh, oportunidad de consumo, frecuencia de consumo, eh, esta información que le permita ver a los evaluadores externos, luego también a la evaluación que se hace eh, con el comité y, y la ratificación posterior, que queda claro que hay una oportunidad para ese producto, para ese servicio, en ese mercado, para atender a un segmento que ustedes han, han identificado. Luego en la sección C.5.2 en comercialización y distribución es que ustedes puedan brindar más detalles respecto a cómo atenderían este mercado, de qué manera harían la comercialización, si la harían de manera directa, si lo harían a través de un distribuidor, eh, qué características debería tener ese distribuidor, cómo funciona también el, el mercado en cuanto a la comercialización de este producto... Aquí hablar quizás de canales, de presentaciones, de formatos eh, que puedan ser útiles para que quien evalúe la iniciativa tenga claro que ustedes ya cuentan con información eh, rica y bueno que nutre también esta, esta iniciativa que se va a ir mejorando una vez sean eh, beneficiarios También innovación en producto. Acá pueden ustedes indicar qué innovaciones se pueden hacer en producto ya sea a nivel de procesos, de presentación, de formatos, de, de presentación, etcétera, y si ustedes también pues, han avanzado en ese proceso de, de innovación, y eh, también indicar cuáles son los procesos de mejora continua que dan eh, también pie a justificar de mejor manera la viabilidad y el potencial de, de la iniciativa. Y por último, eh, tenemos la sección D, en la sección D es donde se debe consignar el, el presupuesto de, de la iniciativa teniendo en cuenta los montos eh, máximos de financiamiento para ambas eh, modalidades. Y acá eh, el presupuesto como tal de las iniciativas del país se divide en, en cuatro grandes eh, partidas presupuestales. En la primera es el servicio eh, de terceros, la segunda partida tiene que ver con pasajes viáticos eh, la tercera con gastos de gestión y por último otros gastos elegibles. Tengan en cuenta que por bases hay un porcentaje máximo para los otros gastos elegibles. Entonces, si por AOE ustedes agregan acá eh, gastos, otros gastos elegibles que superen ese porcentaje, el sistema les va a arrojar un, un error, ¿no? Entonces, eh, para el, el desglose y el detalle de gastos elegibles y gastos no elegibles, pueden ustedes consultar eh, las bases de qué gastos son los que pueden incluir dentro de, de sus propuestas, pero para darles un ejemplo, en el caso de servicios de terceros, van a haber partidas como el tutor exportador, el gestor comercial, eh, estudios de mercado, el acceso a bases de datos que ustedes requieran para poder eh, desarrollar el plan de, de internacionalización en pasajes sidiáticos, pues básicamente está enfocado a eh, que ustedes en, en un componente lo que se sugiere es que en el componente 1 puedan hacer un viaje de prospección y luego en el componente 2 puedan hacer eh, un viaje como mínimo para, para actividades ya eh, comerciales ¿no? durante los 12 meses posteriores a, a la elaboración de, del plan en gastos de gestión van a encontrar eh, partidas eh, vinculadas con el tema eh, de promoción comercial, con el diseño y desarrollo de piezas audiovisuales, plataformas, también e-commerce, eh, e eh, página web, eh, también con gastos asociados al tema de, por ejemplo, certificaciones, registro de marca. Eh, y en efecto, eh, tengan en cuenta que estos gastos eh, son orientados a poder eh, promover y visibilizar y lograr que eh, estas actividades apunten a los objetivos y también eh, a las actividades que, que se han planeado dentro del, del, del proyecto. ¿no? Eh, cuando ustedes ingresan una partida, eh, aquí les va a indicar a qué componente también en las bases está indicado cuál es el importe máximo de recursos no reembolsables para el componente 1 y cuánto es el importe máximo de recursos no reembolsables para el componente 2. Entonces, en función de esa distribución, ustedes deben construir este, este eh, presupuesto. Agregan una breve descripción de, del tipo de gasto, eh, el costo unitario, la cantidad y el, el costo total. Y acá pueden hacer una distribución entre recursos no reembolsables y el cofinanciamiento monetario para que se cumpla, eh, luego de que ustedes culminen con la elaboración de, del presupuesto, que se cumpla esta distribución de como máximo el 90% de recursos no reembolsables, aquí lo van a ver, recursos no reembolsables, y el, eh, y el 10% como mínimo de la, eh, de la entidad eh, solicitante Luego el sistema hace este cálculo de, del porcentaje tanto de recursos no reembolsables como de, eh, de eh, contrapartida. Entonces, eh, aquí está a, a detalle eh, cómo deben ustedes consignar la información. Eh, nuevamente, recordarles que hay posibilidad de que puedan ustedes eh, revisar. Esta información adicional respecto en el componente 1, cuáles son los gastos que son elegibles dentro de, de lo permitido también por, por las bases. En el componente 2, cuáles son los gastos eh, que se entienden también como elegibles para, para el proyecto. Entonces, en el caso del componente 1, recuerden que es un componente que dura tres meses, en el cual tanto para la modalidad 1 como la 2, el objetivo es que se pueda desarrollar el plan de, de internacionalización. Eh, por lo tanto, aquí eh, parte de los gastos que se pueden consignar como servicios de terceros son servicios de consultoría eh, relacionados a la iniciativa de internacionalización eh, para elaborar estudios, para elaborar el plan, eh, también para realizar eh, un viaje de prospección, o encargar recopilación de información eh, especializada respecto también a, al mercado, poder, bueno, poder acceder a, a bases de datos eh, y el servicio del, del tutor exportador. En el componente 2 ya son consultorías especializadas para poder dar ejecución al, al plan, eh, también adecuaciones de producto, eh, en la parte de promoción comercial, la participación en ferias, nuevamente el acompañamiento del tutor exportador y del, del gestor comercial. Eh, el cuadro número 6 va a contemplar el resumen de todos los gastos eh, según las partidas eh, presupuestarias que son cuatro grandes partidas, gastos de gestión, pasajes viáticos servicios de terceros y otros gastos eh, elegibles. Eh, luego de que ustedes han completado la información, eh, al finalizar esta sección, les recomendamos que den opción en, eh, bueno, que den clic en el botón de verificar para comprobar si se ingresó toda la información en los campos señalados. Y de no estar completo o si aquí no les aparece el 100%, por ejemplo, les aparece el 90%, luego de dar en la opción verificar el sistema les va a indicar en qué secciones y en qué numeral en particular de cada sección es que hace falta información para que la puedan eh, consignar y de esta manera asegurarse de enviar sus, sus postulaciones eh, de manera eh, completa. Si no está al 100%, el sistema no, no, va a permitir, no les va a permitir enviar la, la postulación. Entonces, al completar el 100%, de avance, recomendamos dar clic en el botón verificar para comprobar que se haya ingresado toda la información. Y luego ya ustedes van a, eh, se les va a habilitar esta opción para poder aceptar y enviar. Y con esto poder enviar su postulación eh, que va pues almacenarse también en el, en el sistema en línea. Eh, cuando ustedes dan a aceptar, enviar y han ya ha enviado la, la, la postulación, les va a llegar un correo electrónico al correo electrónico con el que se han registrado, donde se confirma que la postulación ha sido enviada. Entonces, ya para consultas eh, particulares respecto al concurso, pueden dirigirlas ustedes a consultas .p, y de tener consultas, en el caso de algún error o algo en particular que, que esté en el sistema en línea, pueden escribir a soporte-sistema-proinnovate.gov.p Entonces con esto eh, se estaría terminando la, la explicación y ahora eh, voy a pasar a hacer la, la lectura de las consultas que, que tenemos en, en el chat. Así que, eh, a ver, voy a, voy a iniciar con, con las consultas. ¿Te parece si te voy formulando algunas? Sí, ¿Acerca sí. del formulario? Sí, okay. sí gracias. Eh, acá hay algunas consultas sobre las secciones del formulario. Eh, por ejemplo, eh, acá nos dicen, ¿no? Es, Se coloca el porcentaje de los costos fijos y variables del último año del 2022. En el caso, bueno, esa pregunta de los costos fijos y variables, entiendo, está vinculada con la sección del modelo de, de negocio. Eh, sí, o sea, si ya ustedes tienen consolidada la información que permita entender, recuerden que su postulación es evaluada, entonces, si es información que permite entender dentro de su estructura de costos cuál es el porcentaje de fijos y cuál es el porcentaje de variables, si ya lo tienen ustedes mapeado y calculado para el 2022, pueden consignar esta, esta información, ¿no? Tengan en cuenta que igual, sobre todo esta sección del modelo de negocio, la lectura sí, digamos, es de manera individual para cada componente, pero al final debe haber como una coherencia entre el, entre el modelo de negocio que, que ustedes están eh, planteando, ¿no? Y por ahí que también el evaluador, pues en función a la distribución de sus costos fijos, variables, puede identificar algunas eh, oportunidades, perdón, algunas debilidades o también algunas fortalezas de la manera en la que ustedes eh, estructuran los, los costos en, en la empresa. Uh -huh. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿se puede ir llenando el formulario por partes y hacerlo en varios días? Sí, así es. Como les comentaba a lo largo de la explicación, el sistema les va a permitir que vayan grabando la información, se va a almacenar de manera automática. De hecho, lo que recomiendo una vez ustedes vayan cerrando como que estas jornadas de formulación o de, o de preparación de sus propuestas, es que verifiquen, siempre en opción en, en el link verificar, para que ya tengan identificados cuáles son los campos que les hacen falta completar y con esto también agilizar su la preparación de, de sus propuestas, pero sí lo pueden hacer, de hecho el sistema está habilitado 24 horas eh, al día durante los 7 días de la semana y pueden ir avanzando eh, gradualmente en función también a la información que se vayan recolectando. Uh -huh. Hay varias preguntas acerca de los tutores y los gestores comerciales, así que eh, te, te voy a formular este, las preguntas de, de este tipo, ¿no? La primera es si es que el tutor lo brinda Proinnovate o la empresa debe buscar un asociado. La siguiente consulta es cómo sabe la empresa postulante cuánto cobra un tutor exportador y igual en el caso del gestor comercial, ¿no? aproximadamente cuánto cobra el asesor. Sí, uh, bueno, en el caso de, del PAI, eh, como les comentaba dado que el objetivo es potenciar y disminuir, digamos, los riesgos o minimizar los riesgos que puedan tener las empresas, cooperativas o asociaciones en esta llegada al mercado. Por eso es que existen dos figuras claves dentro del programa, que son el tutor exportador y el gestor comercial. El tutor exportador es una figura clave tanto para el componente 1 como para el componente 2. Entonces, respondiendo a la consulta de sus honorarios, el trabajo más fuerte del tutor exportador está en el componente 1. ¿sí? En el componente 2, su labor va a ser más de acompañamiento y de asegurarse que ante alguna contingencia o ante algún efecto o ante algún riesgo en particular, poder asesorar a la empresa de cómo digamos, sobrellevar ese riesgo y continuar con el plan que han diseñado en conjunto. Entonces, eh, en el caso de los, de los tutores, eh, también eh, atendiendo a la consulta, tanto los tutores eh, exportadores como los gestores comerciales son profesionales que previamente han sido ratificados por el programa. ¿sí? Son profesionales que han eh, postulado cumpliendo eh, los requisitos que se señalan en las bases y en este caso, eh, una vez eh, las iniciativas son eh, ratificadas, se les enviará un correo informando que han sido ratificadas, luego viene un proceso de reunión previa y en estas eh, reuniones es que nosotros alcanzamos el listado de tutores eh, ratificados para que ustedes puedan seleccionar a uno. También se señala dentro de las bases que en caso, digamos, este, este listado de tutores que alcanza Pro Innovate, eh, no necesariamente cumplan con las expectativas que pueda tener la empresa, de este profesional, la empresa o la cooperativa, la asociación puede identificar a otro profesional para que postule asegurándose de que este profesional cumpla con los requisitos que se exige en, en, en las bases, ¿no? Eh, eso respecto al tutor exportador y en cuanto a honorario, digamos, el, el programa como tal, no define un tope, o sea, no hay un mínimo ni un máximo. Esto básicamente va a depender también de, de, del, del mercado y de la negociación que ustedes hagan con, con los tutores exportadores y con el gestor. En el caso del tutor, eh, para, digamos, indicar en cuanto al, al manual operativo, que es un documento que se entrega con la firma del contrato, algunos montos referenciales están entre los 15.000 a mil soles los honorarios del doctor exportador en total, entendiendo que se tienen que distribuir entre componente 1 y componente 2. En el caso del gestor comercial es un poco más complicado darles un, un rango, un piso, un, digamos un mínimo, un máximo, porque va a depender mucho de la negociación, del producto y también del mercado al cual ustedes se, se dirigen. En el caso del gestor comercial, el gestor comercial es una figura clave para el programa pero su digamos, intervención es en el componente 2. Para la modalidad 1, el gestor comercial es, es opcional y para la modalidad 2, sí es un requisito que sus planes cuenten con un gestor comercial. Por lo tanto, en sus presupuestos, al momento de formularlo, deben considerar una partida para los honorarios de este profesional. Igual que en el caso del tutor, son profesionales que residen en los mercados, que cuentan también con experiencia respecto al manejo de clientes, diversificación de carteras, eh, también identificación de oportunidades. Y también son profesionales que han pasado por un proceso de postulación, evaluación y ratificación por parte del comité técnico del, del PAR. Gracias Diana por la precisión y la siguiente consulta es si un postulante que creó un usuario en el 2021 necesitaría crear un nuevo usuario para el 2023 o eh, puede seguir usando los mismos accesos. Eh, bueno, si son accesos vinculados con la empresa, eh, yo recomendaría que, que sigan utilizando este, este usuario, ¿no? Pero si quizás fue un usuario que utilizaron para aplicar a una beca digamos, también de las que tiene Prenovate pues, para personas naturales, eh, como les digo, sí recomendaría que creen un usuario y que sea un usuario vinculado a la entidad eh, solicitante o a la empresa cooperativa o asociación que vaya a, a postular. Muy bien, nos consultan que si somos una marca que envía todo vía DHL de Perú, ¿a qué modalidad postularíamos? En este caso, bueno, eh, DHL aplica como una modalidad de exportación de envío rápido, así que es una experiencia exportadora, es modalidad 2. Eh, modalidad ¿no? y, y ahí lo que pueden hacer es en otros campos, cuando ustedes vieron la información económica, bueno, el detalle de las ventas para la modalidad 2, pueden ustedes consignar la información de otras modalidades de exportación. ¿no? O sea, por eso hago precisión a que la modalidad 1 es para empresas que no tienen ninguna exportación en ninguna de las modalidades que, que existen y la modalidad 2 es para empresas que han tenido alguna experiencia eh, exportando. Muy bien. Vamos sea a ver. por, perdón, sea por exporta sí. fácil, envío rápido o pues propiamente ya las que aparecen registradas en el sistema de, de SUNAT, que son exportaciones, bueno, que arroja la información de exportaciones. También. Uh -huh. eh, nos preguntan por los límites de las UITs, ¿se consideran dentro de cada año o son el total de todos los años que la empresa exporta? Son eh, por, por años, o sea, es respecto al 2022, en este caso ustedes están postulando año 2023, la UIT a considerar para, eh, para el monto de ventas es en función de la UIT del 2022. Vamos a ver otra consulta. Eh, si ¿sí puedes dar un ejemplo acerca del llenado del punto A.1.3? Sí, a ver. Voy a, a volver a compartir la, la pantalla. A.1.3, ¿no? Y mientras eh, vas mostrando también, la siguiente consulta es acerca de la declaración jurada, si eso está adjunta para descargar y llenar. Está en las en las en las bases eh, y en las bases pueden ustedes descargar los, los anexos para poder completar la, la información anex me, me decías sí. a punto uno punto tres A punto A.1.3, punto actividad económica en la que se aplicará el, el proyecto. Acá básicamente, o sea, este, esta parte de la actividad económica debería estar vinculada con el código de, de identificación de su actividad industrial, ¿no? Entonces, eh, si es, por ejemplo, procesamiento, no sé, por darles un ejemplo, ¿no? De café, de grano de cacao, de grano de café, eh, es lo que deben ustedes precisar en, en este campo. ¿no? Igual recuerden que está la opción de que al dar clic, el, el sistema les da una indicación de qué tipo de información deben ustedes consignar en, en este campo. Perdón, la siguiente sí. consulta es sobre el punto 1.4. Si es una empresa con un solo empleado, ¿Se puede colocar a la misma persona para todo? Eh, bueno, en, en el caso de las, de las bases, sí se precisa que puede existir como mínimo un coordinador general y eh, dentro del equipo técnico se requiere un especialista que tenga experiencia en comercio exterior. Entonces, eh, sí es importante que lo tengan en cuenta porque el equipo técnico debe tener vinculación con la empresa eh, como mínimo tres meses antes de que ustedes eh, antes, tres meses antes de que ustedes postulen, esta persona ya debe mostrar algún vínculo laboral o, o bueno, ya sea a través de servicios o un contrato por, por planilla es una persona que debe estar vinculada con, con la empresa eh, en el caso de, de del, del equipo técnico en las bases, como les indico, eh, hay perfiles que tienen que ser cubiertos. Eh, y cuando me refiero a un especialista en comercio exterior, dentro de las bases se precisa que el equipo debe tener a una persona que pueda acreditar, que tiene conocimientos en, en la actividad exportadora, ¿no? en, en comercio eh, exterior. Eh, no necesariamente tienen que estar en, en planilla, pero sí, como les indico, son personas que deben demostrar que tienen algún tipo de vínculo contractual o bueno, laboral con, con la empresa al momento de la postulación. Muy bien, tenemos varias consultas acerca de las certificaciones. El, la primera es si es que son indispensables para postular y para ser seleccionado. ¿no? La siguiente consulta, es si dentro de esas certificaciones se puede incluir las ISO o patentes. Y por ahí también teníamos eh, otra consulta y ahorita te la, la voy a, a formular también acerca de las certificaciones, pero podemos ir avanzando con esas dos. Son indispensables y si se puede apuntar patentes e ISOs. Sí, bueno, en el caso... De las certificaciones, eh, si en el caso de las bases hay una precisión respecto a unas cadenas de valor en particular en las que sí si se pide que eh, se evidencie que se cuenta con registro sanitario o bueno con certificados de habilitación vinculados a la parte eh, productiva, eh, y en cuanto eh, a las otras, o sea, por ejemplo, si ustedes ya cuentan con Global Gap o cuentan con una certificación de comercio justo, de pequeños productores, eh, Reinforest, bueno, las que puedan aplicar en función a su producto, si ya cuentan con estas certificaciones porque son de alguna manera requisitos para el mercado, deben indicarlas en, en, este, en, en, este, en este campo, ¿no? Eh, y respecto al tema de certificaciones, en realidad la elegibilidad de la certificación pues, es en función como al criterio técnico y a la justificación, de que, a la justificación que ustedes den respecto al, al, al, al requerimiento y a la exigencia de esta certificación por parte del mercado. ¿no? Si es en el caso del servicio, es una ISO que les va a permitir acreditar ante sus clientes en el extranjero, que es una ISO que permite acreditar y validar sus procesos y que resulta siendo pues en un atributo diferenciador o también en digamos en un requisito comercial que puedan pedir sus clientes. Es una certificación que puede eh, bajo obviamente una adecuada justificación financiarse con, con recursos de, del PAI, ¿no? Si es que eh, ya ustedes tienen todo listo para poder certificarse orgánicamente, y la iniciativa que están planteando es una certificación orgánica, es una certificación que también puede financiarse a través de, del pay Sí, lo importante, y, y nuevamente recalco, es que deben ser certificaciones que sean eh, obtenidas por primera vez. no Si ustedes ya contaron con Global Gap, con BRC, con, eh, con Halal, bueno, con otras que puedan aplicar dependiendo de los mercados, si ya ustedes la tienen y lo que requieren es renovar. Eh, desafortunadamente a través del PAI no, no se pueden financiar renovaciones de, de certificaciones. Sí, hay una pregunta, solamente para hacer más práctica también la, la respuesta a la consulta. Me, me preguntan si, si pueden certificar para, para poder, eh, si pueden participar o bueno, postular para certificarse en Fair Trade con Banano orgánico. Si el mercado como tal, Gini, valora esa certificación Fertel y ustedes no la, no la tienen, es parte de lo que pueden plantear en la iniciativa de, de internacionalización. ¿Sí? En esa sección C y en las actividades luego ya que se detallan en el presupuesto, pueden incluir el poder obtener esta, esta certificación. Recuerden que el objetivo de sus postulaciones es que haya un sentido entre el modelo de negocio el mercado que han identificado, las características de ese mercado que les permite a ustedes poder tener una mayor apertura comercial. Si la certificación Fairtrade les da una, digamos, una ventaja en cuanto a mayor poder de negociación o incluso también precio, pues se eh, justifica el hecho de que sí, dentro de, del, del desarrollo de la iniciativa del PAI accedan ustedes a la obtención de la certificación eh, per trade, ¿no? Eh, el tema de, del registro sanitario, o sea, si solamente cuentan con registro sanitario, no es que necesariamente se les excluya la postulación. Nuevamente, como les digo, esto pasa por un proceso de evaluación. Si el evaluador considera que con un registro sanitario o con los documentos que ustedes requieran para ingresar, o bueno, certificaciones o habilitaciones que ustedes tengan, es suficiente a pesar de que no tengan certificaciones, eh, esto pues no, lo, no los va a, a excluir como tal. no O sea, vuelvo al caso de la certificación orgánica. No es un requisito comercial, o sea, no es que por no tener la certificación orgánica, por darles un ejemplo, no van a poder ingresar a Estados Unidos, pero difícilmente si ustedes tienen una propuesta de valor donde uno de los elementos es que sea orgánico y no tienen la certificación, pues difícilmente van a poder llegar a los clientes que, que han identificado. ¿no? Muy bien. Hay varias consultas también acerca de los reportes crediticios. ¿Qué documento se adjunta para sustentar esta, este requisito? Y también hay otra pregunta acerca de cuál es la ficha de constitución. Sí, en el caso del reporte crediticio, eh, bueno, aquí sí tendrían que, que encontrar una manera de poderse agenciar de un reporte en Focor o, o Sentinel que nos permita revisar el, el, el comportamiento que ha tenido la empresa a nivel eh, crediticio, ¿no? Y en el caso de la ficha de constitución, eh, Pueden ser, en efecto, pues, los, los estatutos donde se pueda validar eh, la fecha de, de constitución de, de la sociedad, tratándose pues, de una empresa. Y en el caso de las cooperativas y asociaciones, también el documento que permita acreditar, que son de, de carácter, eh, o bueno, que ese objetivo, el objetivo que, es, que persiguen es con fines eh, productivos. Hay otra pregunta. Acerca de la modalidad 1 si es que pueden participar personas naturales con negocio. Sí, es una modalidad, eh, como les digo, está dirigida a empresas y personas naturales también con, con, con negocio. Es obligatorio haber registrado ventas por al menos tres años. En el caso, bueno, de las modalidades, la periodicidad de las ventas eh, está tipificada y señalada en, en, en las bases. Y en las bases, entiendo también, hay una precisión respecto al caso de las empresas de, de servicio y, bueno, el tiempo mínimo de inicio de, de actividades que como mínimo deberían tenerlas empresas y bueno las, las cooperativas asociaciones que, que postulan al, al, al concurso no La siguiente pregunta es dentro de esos recursos recibidos incluye también los beneficios de deducción de impuestos por concitec es bueno. Es una, es una buena pregunta, pero en el caso de, de Concitec, claro, es más un beneficio tributario más que un, digamos, un fondo concursable o recursos no, no reembolsables. En todo caso, si quisieran hacer mención al tema de Concitec en logros o, digamos, en esta breve historia que comenten de la empresa, pueden hacer mención a, a beneficios tributarios que hayan recibido por parte de CONCITEC por el desarrollo de proyectos de innovación, de, de tecnología. ¿no? Eh, si la sección respecto a fondos, es eh, en todo caso que ustedes indiquen, se han recibido anteriormente, por, por darles algunos ejemplos, fondos de ProInnovate para otro tipo de concursos, de Procompite, de, de, también de Agroideas, de otra, digamos, otra, eh, otro tipo de institución pública que otorgue fondos de recursos, bueno, que otorgue fondos eh, en calidad de, de no reembolsables. Ok, de acuerdo. Vamos con las tres últimas preguntas. La primera es: si exporto actualmente, pero pretendo incursionar en otro mercado con un producto nuevo, igual debo optar por la modalidad 2? En este caso. Eh, sí, porque en efecto se va a tener un registro de que ustedes ya han exportado anteriormente. Entonces, eh, lo que deben ustedes volcar en la iniciativa es, por ejemplo, eh, si es que van a Estados Unidos y ya han tenido experiencia en Estados Unidos con otra categoría, con otra cadena de valor, con otro producto, precisenlo como experiencia previa. Y que esta experiencia les ha permitido identificar que hay potencial para que puedan exportar otra partida cancelaria que, que ya ustedes cuentan con ese producto, que es un producto que también responde a esa necesidad que, que han eh, identificado. ¿no? La siguiente consulta es, ¿qué pasa si la empresa tiene una deuda en el banco? ¿Esto afecta su postulación? Sí. Eh, bueno, no es un criterio que, que excluya, o sea, de hecho, tienen que subir ustedes su reporte eh, crediticio. Eh, sí, en, en las bases, hay eh, precisión a que no pueden, digamos, postular si es que se encuentran inmersas en algún proceso vinculado con, con la parte ya de... de... Es, es perdón, quiero utilizar el término específico, pero... Sí se hace menciona que, eh, ay, bueno, no, no lo tengo ahora en la mano, pero sí hay una precisión respecto a la parte de que no se deben encontrar inmersas en ningún proceso concursal o en algún tema que implique pues una posible liquidación o, o algo similar, ¿no? Okay. Otra consulta es si de todas maneras tienen que postular con un tutor en la modalidad 2. Eh, o sea, para postular, ustedes no, en efecto, no, no, no tienen que tener al, al, al tutor. O sea, esto es algo que se define una vez son entidades eh, ya solicitantes y bueno, entidades eh, ejecutoras. Pero eh, sí. Dentro del presupuesto es importante y sobre todo para agilizar ya luego el proceso de reunión previa, que sí tengan ustedes pauteado dentro del presupuesto, tanto en el componente como en el componente 1, como en el componente 2, eh, al, al exportador. Las dos últimas consultas. Eh, los costos fijos y variables se detallan de todos los años de exportación. Y otra consulta es el item C1.5 es, es igual al B.3.1. Con eso terminamos. Ya, en el caso del modelo de negocio, o sea, la precisión a los costos, yo la recomendación en particular que, que les hago es que puedan comunicar su estructura de costos más cercana que que tengan o sea si el referencial es 2022 y de hecho ven ustedes que es una mejor estructura de costos que respecto a los años anteriores eh, se entendería que pues es una estructura de costos que en efecto van a van a seguir aplicando y que se puede también optimizar para los para los siguientes años entonces pueden hacerlo con con referencia al año eh, 2022 y la otra pregunta es eh, Sí, la sección C. Sí, sí. sí, acá está. Si sí, es que la, el, la pregunta del item C.1.5 es igual a la de la B.3.1. Bueno, la B.3.1 es propuesta de valor, propuesta de valor o ventaja competitiva y la C.5. La C. No, B. la Claro, C.1.5 y B.3.1. C.1.5 es mercado destino de exportación. Acá es describir cuál es el mercado al cual se van a dirigir. Y la B.1 es la de propuesta de valor. Eh, no, o sea, no son no son lo mismo o sea es importante también que tengan ustedes en cuenta y, y y teniendo o sea es importante que que tengan presente que como hay una cantidad máxima de caracteres traten de aprovechar eh, la cantidad que que se permite de texto y no repliquen información que ya pueda ser consultada en en otras en otras en otras secciones no o sea más bien busquen que en cada campo haya adicionalidad y que haya una congruencia y también una lectura integral y, y conjunta de su propuesta de internacionalización. Muy bien, gracias Diana por toda la explicación y la presentación que has hecho el día de hoy. Me has resumido bien las fases y también nos has enseñado a completar de manera correcta el formulario de postulación. Eh, hay varias consultas eh, en chat respecto a los servicios ¿no? el, el PAI está dirigido a todos, los, a todos los rubros y sectores, eh, uh -huh, la distinción productos. en cuanto a las modalidades es como ya lo explicó Diana modalidad uno para las empresas que no tienen eh, experiencia exportadora con ningún producto y la modalidad dos es para los que al menos ya han hecho una exportación con cualquier eh, producto ¿no? entonces es un poco para resumir eh, a quienes está dirigida cada modalidad y este, la eh, convocatoria va a estar abierta hasta el 19 de mayo. Antes de la una de la tarde siempre recomendamos que eh, manden sus postulaciones y para terminar los invitamos, hemos dejado ahí el enlace en el chat, a los próximos talleres de postulación. Para ello es importante que ya hayan creado su usuario en el sistema en línea como lo ha explicado Diana en esta sesión puedan eh, inscribirse a estos talleres para resolver las últimas dudas que tengan en cuanto al llenado. El video también se los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos y también si ingresan a Facebook van a poder ver la transmisión uh -huh. en Facebook. Entonces, eso es todo por hoy. ¿Algunas palabras finales o recomendaciones Diana para ir terminando? Sí, eh, gracias. Bueno, gracias Vanessa. También el tiempo, el tiempo nos, nos, nos ha ganado. Espero igual en términos generales, poder haber respondido las, las consultas que tienen. Igual recuerden que también está el, el correo. Eh, en caso tengan alguna pregunta muy específica, muy particular, eh, también pueden hacer uso de, de este uso para, para hacer llegar sus, sus consultas. Eh, otras recomendaciones en particular, eh, como les digo, y también, como mencionaba Vanessa, traten de cerrar sus postulaciones antes del, del 19, día antes, para que hagan una lectura integral. Vean ustedes que hay adicionalidad en la información, no que está siendo repetitiva, porque bueno son, hay una cantidad máxima de, de, de detalle, y la idea es que no se vea repetitiva la información, sino que cada campo añada información relevante y permita también complementar la explicación de, de otros campos. ¿no? En otros talleres también, si ya han avanzado ustedes con, con su postulación, súper útil que, que puedan participar en estos talleres con, con sus formularios también en, en línea para que puedan hacer también consultas. Eh, y, y bueno, no, invitarlos a que, a que participen, a que presenten sus, sus iniciativas. Eh, también a que sean rigurosos en la revisión de las bases, en la presentación de los documentos, sobre todo para que eh, sus iniciativas pasen ese filtro de admisión eh, de requisitos legales, que a veces por no adjuntar el documento que es o en el formato que es o, o digamos con las características puede ser una muy buena iniciativa, pero si no cumple la parte legal, pues desafortunadamente no va a seguir en el proceso de evaluación. Entonces, sí, tengan en cuenta. Los montos máximos, eh, el tipo de gasto elegible, la conformación del equipo, eh, la lista de chequeo, estos, estos documentos, y si ya saben cuáles son, y tramitándolos también con, con la anticipación necesaria para que el 19 de pronto no estén sufriendo porque no descargaron la ficha RUC o, o por lo que, no sé, porque les hizo falta algún documento de esta lista de chequeo requerida, ¿no? Y, ¿ves? Eh, si ya tienen un equipo identificado, vayan eh, organizando los documentos que permitan acreditar la experiencia de, del equipo que presentan para desarrollar su, su iniciativa. ¿No? Eso sería, y bueno, muchísimas gracias también por, por sus consultas, por, por la disposición, y nuevamente la invitación a que participen en esta tercera convocatoria del PAC. Gracias, Diana. Gracias por esas recomendaciones y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.